que está sonando, pero no, es ella la única camaleónica, e sí. camaleónica, Fátima Flores a Hola, quien recibimos Fátima. en este nuevo bloque de Mejor de Mañana. ¿Cómo está Fátima? Qué lindo verte por ahí. Qué gusto. Ay, muchísimas gracias, muy buenos días Clary, Lucas, toda la gente de Mendoza, ¿cómo estamos buenos días. Muy bien, felices de que muy pronto vayas a regresar a la provincia con, con este nuevo espectáculo. Sí, estoy muy prontito ya eh, por Mendoza, ahora ahora ya el 24 de junio me estoy presentando en el departamento de Rivadavia, Mendoza, en el Teatro Ducal el 25 y el 26 en Capital, en Mendoza Capital, en muy el bien. Teatro Mendoza así que estoy feliz de la vida, todo esto ya pueden, ya en este momento en el programa de ustedes pueden entrar en www entradaweb.com eh, y te digo que me agregan fechas chicos, me agregaron Vamos, más fechas. Es como una gira por Mendoza, pues mira, dice Teatro Ducal en San Juan, bueno, de la provincia vecina, Teatro eh, Sarmiento, digo Teatro Ducal en Rivadavia, después te venís al Teatro Mendoza, vas a estar también por el sur provincial, vas a estar bastante, a ¿no? Recorriendo nuestra Malargue provincia. También. Malargue mira qué lindo. Sí, ¿viste? El 7 siete, el siete en Tunuyán, Tunuyán, Mendoza, en el Auditorio Municipal. Muy el bien. 8 de julio en San Rafael, Mendoza, en el Teatro Roma. Y el 9 en Malargue, Mendoza, en el Centro de Convenciones Tesauris. Todos ya pueden entrar. en Entra, una salas divinas a. A. Aparte. Así que, gracias Mendoza por por semejante recibimiento. Qué lindo, me encanta. Bueno, Fátima, la verdad que es admirable tu laburo. Yo creo que no he visto eh, eh, alguien que, que se asemeje ¿no? al Total. trabajo que vos haces porque encima cada vez vas sumando nuevos personajes y le sacas la ficha de una manera, no esencia. solo a, a nivel vocal, ¿no? de lo que es imitar la voz, sino a nivel interpretativo. Eh, recién sí. veía en tus historias lo que haces con Janina a La Torre y me mato de risa, viste todo. ya cómo, cómo se agarra el pelo, cómo está todo el día ahí. <risa> eh, eh, es tremendo lo, lo saca sacaficha que son. <risa> La esencia, la esencia que quizás no necesitas de un vestuario porque solamente vos con tu gesto, como decía Clara, es con tu esencia, uno ya denota quién es, es verdaderamente un don. ¿Cómo haces para elegir esos personajes que, que decidís imitar o incluir en tus espectáculos? Mira, bueno, trato siempre de estar pendiente de lo que va pasando en la actualidad. De hecho, el show se nutre mucho de, de lo que va pasando en el día a día, en la actualidad, de la Argentina, de los personajes, que creo que eso es lo que más le gusta a la gente. Eh, y bueno, y muchas imitaciones, obviamente que están los personajes cónicos, los que todo el público quiere ver. Y muchos personajes, sorpresa, muchas imitaciones que guardo para el teatro, para justamente ese encuentro que tengo eh, cercano con el público. Me vienen a ver y se encuentran un montón de cosas que no sabían que, que, que hacíamos. Así que de verdad se van a sorprender. Uno en la tele, viste, te ven un ratito o en redes, pero lo que es teatro es un desarrollo. Sí, una de puesta en una escena hora importante. 50. Impresionante. Claro. la oportunidad de verte en otros espectáculos y es toda una apuesta con cuerpo de baile, el juego de luces, claro. el fondo. Verdaderamente, sos toda una showwoman. <risa> Ay, muchas gracias. Sí, sí, sí. Vamos con bailarines, vamos con banda en vivo, así que suena increíble. No saben lo que suena este show en vivo bailarines y tenemos artistas invitados de lujo como Iván Ramírez, que es un excelente imitador sí, de, que copado. La rompe. de TikTok. Sí, un copado. Un copado total y con eh, también Julián Labruna, que es un ah, excelente sí. stand-upero. Así que bueno, vamos con un super show. Me encanta. Fátima, ¿cómo descubriste que tenías este talento con el humor, con las imitaciones? ¿A qué edad más o menos fue sí. que se despertó esto de decir... Me sale bien, puede ser mi beta profesional, artística, una carrera que después te llevó a recorrer muchísimas ciudades, ¿no? Con, con este talento. Sí, sí, sí, totalmente. Bueno, de muy chica yo ya me preparé con, con los mejores maestros, eh, estudiando, estudiando teatro y estudiando bien. baile. Eh, siendo, Tuve la suerte de ser becada en Cuba, eh, por una profesora que me marcó muy, muy de chica, con con danza jazz, con danza clásica, con moderna, Bien. y te digo, la experiencia de Cuba fue increíble, donde aprendí de los mejores maestros, eh, aquí estudié con los mejores profesores de canto, empecé también de muy chica con, con Pepito Cibrián, uh -huh. y bueno, todo eso lo voy aplicando a lo que son las imitaciones, que realmente requieren de técnica, claro. no es solamente, bueno, se me ocurre hacer, ah, y lo hago. Seguro. Hay muchísimo trabajo detrás de cada sí, personaje, claro. mucho, mucho. Fátima, ¿alguna vez te pasó porque todos te conocemos y vemos tu talento enorme e innegable, pero de que vos en la práctica, la construcción de un personaje, digas, la verdad que no me gusta, eh, no me convence, sos muy exigente con vos misma, ¿qué pasa? ¿existió alguna vez ese momento donde no te y decidiste dejarlo de lado o no, seguiste peleándola? Algunos que quedaron en el tintero. Claro, decís, ¿por qué vos? no? Claro. Me pasó con muchos personajes que me costó, me costaba mucho sacarlos, decía, uy, qué difícil que es, creo que no voy a llegar nunca. Eh, y bueno, y después, a base de trabajo y de esfuerzo y de investigación y de ensayo, eh, fui sacándolos y después se convirtieron muchos de esos en, en íconos o en personajes muy fuertes. Por ejemplo, el de Susana, oh, sí. es muy difícil, es muy difícil eh, el personaje de Susana, ¿por qué? Porque la gente todos no sé, nacimos y Susana ya era Susana, una cosa claro. increíble por, sí. por decir que es así, que es muy fuerte, hace muchos años que está en la tele y todos la conocemos mucho, entonces no hay margen de error, realmente claro. hay que ser mm, mm, mm. concreta, precisa y tiene que ser además una mujer tan querida, bueno, y así me ha pasado con muchos personajes que yo decía, uy, qué difícil que es, no sé si voy a poder y, y bueno, siempre cuando uno tiene las ganas y... Y por supuesto, y el ensayo, y le pone todo, todo se puede. ¿Y tenés alguno sí. que sea tu favorito que si este personaje? ¿No se va jamás de mis espectáculos porque lo amo y lo, y lo vuelvo a elegir? mira yo siempre trato de ir renovando mucho en los espectáculos justamente para que el público eh, se sorprenda y sorprenderlos todo el tiempo. Pero a mí me gusta mucho en el show cantar, bailar, que de hecho, eso por ahí, como te decía, no lo muestro tanto en la tele. Claro. Y después, ¿quién vienen al teatro y se encuentran con semejantes musicales de Lady Gaga, Brindy, J Lowe, La Pantoja, Valeria Lynch, Patricia Sosa, cerramos a, a, con cumbias allá arriba, abrimos con Cher, con Uy, qué la y qué sé yo, es tan variado el show, están tan variado. Me encanta. Fátima, recién mencionabas de, de Susana, de lo complicada que es. Y verdaderamente Susana siempre dice que, que le cuesta convencer las invitaciones, pero que la tuya siempre es como la más certera. Uh -huh. De hecho, has estado en su programa, así que creo que eso es muy valorable que ella te avale como invitación. Por eso se me ocurre que por ahí nos gustaría que nos regales. ¿Cómo sería si Susana nos tiene invitados a Clarita y oh, a mí, bien. a Lucas, en su living, por ejemplo? ¿Puede ah, ser? Susana presentándonos. Claro, Susana presentándonos. Ay, a Clarita y a Lucas. A ver. Y ahora me voy a recibir. A mis invitados de lujo, ellos vienen desde Mendoza, son una pareja, una dupla artística fabulosa, ellos son Clary y Lucas. No, no bueno. es que vos cerrás los ojos. Y estás en el living de y Susana. Y Susana. estás en el living de Susana. Son única. No, ¿sabés cuál me gusta? Viste, me gusta. chicos, llegaron, llegaron. Llegamos al living. sentaron en el living. Y, y no, también. Ya está, ya está. Me gusta muchísimo, Fátima, el de Moria. Si tenemos un minutito y, y no es inconveniente. Obviously, primerísima absoluta, voy con la señora Fátima Flores, con Fátima Escamaleónica, que donde va a llenar. viene de llenar en Miami y se va directo, se toma un avión y me voy directo al departamento Rivadavia, en Mendoza, porque el 24 de junio, amores, estoy en el Teatro Ducal. El 25 y el 26 de junio me voy a Mendoza, Capital Teatro Mendoza. Entra hoy aquí, ahora, en triple W. Entradaweb.com. Los espero. ¡Ah! ¡La guardo! Sí. Son los más, Fátima. No, Fátima, nunca dejas de sorprendernos. Qué genia, qué talentosa. La verdad que es admirable lo tuyo. Aprovechamos que te tenemos acá para felicitarte. Sí. Siente eh, lo mucho realmente que te admiramos. Y a los mendocinos, la invitación, a no perderte sí, este por show favor. tan bonito. Aparte, está bueno porque va a todos los puntos de la provincia. Vivís en el Valle de Dujo, tenés la función en Tunuyán. Vivís en el sur, te vas a Malargue. Manargue. También estará en Rivadavia, para <risas> la gente de zona este, en todos ciudad, lados. en todos lados. Fátima, te agradecemos un montón y te mando un beso gigante. Un placer verte tenido. todos tenida. los éxitos de esta gira. Para mí un placer estar en el programa de ustedes. Un saludo, pero muy, muy grande a toda la gente de Mendoza. Y después la gente, viste, a veces me preguntan por Instagram cómo son las fechas. Cualquier duda que tengan, me siguen en mi Instagram, arroba soy Fátima Flores. Voy volcando fechas, teatro, todo. Genial. Así que muchísimas gracias y buen miércoles para todos. Un beso grande. Gracias, Fátima. Un Fátima. placer. Un gracias. Nos Genia total, ya saben, Entradas a la venta en Entrada Web Esa es la página Y si no, como bien decía Fátima, se van a sus redes sociales Porque allí en las historias destacadas Tiene una que se llama Gira Nacional Y va dejando todas las fechas Así que cualquier duda de horarios, sala, etcétera Lo pueden consultar allí mismo No, impresionante, me quedé muy manija con las imitaciones que sí. hizo